Soy Sambachugo del canal secundario y quiero desafiar a gusto mega porque me quedé sin ideas. Quiero jugar a Buscamino, es un juego tan horrible como mi canal. <risa> boludo, ¿cachaste? Eso no fue lo que dije. ¿Vas a poner lo que pasó de verdad o no? Además, yo te dije que dejes de poner esa foto, boludo. Que, que ese no soy yo de verdad. Bueno, será mejor que te acostumbres porque vas a la foto que vas a tener a partir de ahora, te voy diciendo. O sea, es que la mierda la presentación. Empecemos de una. Uy, llegamos a los 200 videos. Qué emoción. Creo que sos el youtuber con peores intros que hay en todo YouTube. Te, te lo puedo asegurar. Ok, si buscas al rey de los surrealistas, explícame, ¿cómo es un duelo de buscaminas? Es muy fácil, nos vamos a tornar para jugar el primer nivel del buscaminas, solo vamos a jugar ese nada más. En el caso de que ambos ganemos, el más rápido se lleva un punto y el otro, bueno, no. Y en el caso de que los dos perdamos, el que más cerca haya estado de ganar, eh, bueno, se lleva el punto. El primero, llegar a tres puntos gana. Pero ¿y si uno gana y el otro no? Vos sos estúpido, ¿no? ¿Qué? Yo no dije eso, lo dijiste vos. Lo no, ¿cómo dijiste ¿cómo te vos. de que los dos tenemos pero, la misma... Pero vos, boja, qué, no, sí, claro, vos, si vos bueno, ya callate, vamos a empezar, o ¿no? Dale, dale, terminemos con esta mierda. ¿Quieres hacer gusto para que se Bueno, quién empieza. Se supone que como sos el invitado tendrías que empezar vos, pero me chupo a huevo, empiezo yo. Eh, bien dicen que hay que dejarlo mejor para el final. Bueno, así que tengo que pasarme esto lo más rápido posible. Vamos, vamos a ver. Más ah, 13 segundos, supera eso. 13 segundos, por favor. Si ¿sí te lo puedo hacer con los ojos cerrados, la puta que. ¡Tú, tú, tú, tú, tú! Boludo, cada vez tus videos dan más cringe. En serio, en serio, ese, ese es el sonido para cuando alguien gana un punto. Bueno, vos directamente das pena. Venís a, a mi canal, interrumpís mi video, proponés un reto y perdés encima. Eh, bueno, si no te ilusiones tanto porque fue la primera ronda, nada más. eh Ok, ahora sí. Toma, 14, 14, casi, casi Cuidado que te voy a ganar 3 a 0, eh ¡Mierda! Ja, viste que era nada más la primera ronda, ahora te empaté. ¿Quién? ¿Vos? ¡Te pregunto! Yo hablo cuando se me da la gana, ¿escuchaste? ¡Tú, tú, tú, tú, tú! Vamos, loco, tengo que ganar Uff, 18 ¡Mierda! Ok, menos 18 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Qué pasó, amiguito? Ahora te estoy ganando No, que muy canal principal Es eh, sí, igual siguiendo la, la línea tipo de, de tiempo eh, Súper genérica Ahora tendría que ganar yo Así hay un empate Y como que está la ronda final que es más intensa O sea, eso pasa siempre Así que eh, tampoco te creas tan... Tan... Tan increíble porque es que eso es lo que va a pasar seguramente ¡Tú, tú, tú, tú, tú! A mí me chupa huevo la línea temporal genérica a Ahora mismo te voy a demostrar Delante de todos De que yo soy el canal principal Que voy a ganar este duelo Y que te voy a humillar en tu propio canal Ahora vas a ver no, yo, yo, yo, yo, yo. Terminamos con esto ¡Toma, 10! ¡10! ¿Qué vas a hacer contra 10, eh? ¿Qué vas a hacer contra 10? ¡Ya está! Compa, ya te cagaste, estás perdiendo 2 a 1 y acabo de hacer 10 segundos ¿Te vas a rendir de una vez? No, no puedo perder Tengo que ganar este duelo, soy el, soy el canal principal Vos, vos sos, como dije, sos una mascota mía, no me puedes ganar Tengo que hacer esto Yo sé que puedo Yo sé que la gente que me ve confía en mí ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Sí! ¿sí? toma. Pues, ¿Quién es el canal 20 secundario 20, ahora, no? eh? ¿Quién es el canal secundario, hijo de puta? ¿Quién es? ¡Tutú! Ahora que te gané y te humillé, una promesa es una promesa. ¿Me vas a dejar subir video todos los días o no? Sí, reconozco que una promesa es una promesa. Pero al menos me vas a dejar en paz, ¿no? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? Es lo que prometiste. Creo que tenés que tener más cuidado con lo que prometes. Si nos volvemos a la promesa, yo ya había dicho que si perdía, te iba a dejar en paz y que iba a subir video cada tres semanas. Bueno, eso lo dijiste vos, pero esa es la promesa. En ningún momento dije que si yo ganaba, te iba a dejar en paz. Si yo ganaba, iba a subir los videos todos los días. Pero nunca dije que te iba a dejar en paz. Pero vos me habías dicho que me ibas a dejar en paz cuando dejes subir video todos los días. Sí, sí, te lo había dicho, pero no era parte de la promesa. O sea que me mentiste. Así es, te mentí. Lo del video diario en realidad es una excusa. Yo no voy a parar hasta conseguir mi verdadero objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo?